¿Qué le ha puesto ahí? Cascarón de huevo, cartón Este, lo que sobra así de... Cáscara de plátano ¿Qué más? Cáscara ah. de aguacate ¿Esas hojas grandotas de qué son? Son de... Vienen siendo de elote Ah, también las hojas del maíz ¿Y cómo huele la composta? ¿Ya huele bien? Huele a pura tierra, huele rico ¿Y esa qué le va a hacer ahora? La tengo que echar allá donde tengo la calabaza, la zanahoria y el betabel. Perfecto. Y también la puedes sacar por acá por un ladito, ¿verdad? Sí. Para que le pueda seguir echando arriba. Sí. Muy bien.